TAN TAN TAN TAN TAN Le he un high shot. ¿Ha muerto? <risa> ha caído, ha caido Se ha matado aquí ¿No? <risa> no, abajo del caballo TAN TAN TAN <risa> Oh dios Eh, eres tu ¿no? Tú, no, lo ha matado, Tiene piezas para el de coche ¿Dónde llegado, ¿eh? Uh, oh, ha petado. ha petado. ha sí, petado este ¿no? Lleva una satchel, lleva una satchel Oh, tal, pero eh, eh, otro pavo, otro pavo. <risa> no ha muerto, ¿no ha muerto? No, pero le he pegado yo un tiro a caballo con... Ah, no tiraco, pegado, eh. Sea, loco. <risa> lo siento, hermano. Bienvenido a Rust. <risa> <risa> ¡Dios! te acaba de entrar, dice, mira todo lo que lleva. Mira todo <risa> Si, sí, si, sí, te lo viento eh, eh, mira eh, eh. el Lacket. No, no, son dos, eh, cuidado, me atropello sí, sí. No, lleva pipa, eh, cuidado sí. He matado uno Me está reventando el otro ¿Le He dado dos, muerto, muerto, muerto está muerto? Sí, Sí, sí lo metido con headshot, tío ese ¿Dónde está el otro aquí? En, en Hostia, la tienda. con el ataque que llevaban ¡Y cuatro C4! <risa> Te rebajas, no lo compramos. Ya, yeah, eh. <risa> uh, oh. eh, eh, eh. Ojo, ojo, este coche lo puede todo, chaval. <risa> uh, pero tú no puedes, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te has atropellado? Sí me has atropellado, pero.. Bueno. <risa> no pasa nada, no pasa nada. <risa> ¡Ah! Tú solo, Edwin, ya tú solo. A ver, ahora improvisar. Dale, dale, yo, yo te dejo la base. Sparkingao ¿Mi carretera sigue viva? ¡No! ¡Ha palmado la carretera! Sí, se ha caído entera. ¡Hostia! Es que se me olvidó ayer ponerle. No, no. ¿Qué, ¿Qué dices? Espera, espera, espera un momento ¿Por qué Cago en dios, me ha he hecho una carretera de la polla, tío Ah, no tengo recursos suficientes, me cago en dios Vale, da igual, luego lo hacemos ¿Y la tienda qué? ¿Da algo? ¿Da sus frutos? sí, sí, hostia ¿Y ¿Sí si? Sí? ¿Ha ah, comprado mucho? 3000 o así Joder y, y sirve de punto de dejar cosas a mitad de camino Ya ves Tendría a lo mejor una torreta más Sí, sí, sí, cien ¿Tiene Tiene, dos arriba, ¿no? Ah, ¿no? ¿No habían puesto dos arriba, estos géneros? Ahí. Sí, no la, nos ha subido alguien y nos las ha roto y nos han quitado. Puede ser, ¿eh? Las, sí. las, las habrán fundido a balas, porque otra cosa... Como vengan con balas explosivas se las petan en un momento, ¿eh? O un pepazo, ¿sabes? O dos. Sí, a balas normales... También, ¿no? Poco, pero... También cae. Aquí no hay buena gente. Aquí la buena, buena gente la mata en el primer día, Claro. <ríe> y al segundo día sí, claro. ya no está más en el servidor, la buena carne. Este no nos vale, pero para movernos sí, ¿sabes? Este para movernos de momento. Tú puedes ir aquí delante o detrás, de lo que quieras. Detrás, que no más. Eh, bueno un juego detrás, chaval. Poder ir de pie, tío. ¿Qué? ¿No lleva la gasolina? Sí, lo siento. O a sea, ¡Hazaba culo! Hay una explosión. Uf, cuidado, métela ahí, métela ahí. Que vale, ahora claro, siempre voy con un lanzallamas. Y si nos encontramos <risas> una casa de madera, la podemos reidear. Sí, sí, sí, ¿eh? 100%. Vale, vamos a ver si encontramos algún otro. Oh, peña. Necesito el chasis largo, tío. Vale, vale, hemos encontrado el camino. Estamos, estamos. Eh, sí, tío, esto con luces en la bomba. Además son luces potentes, ¿eh? No son luces de mierda, ¿Eh? ¿Cuántos son? ¿Es uno? Sí. Vale, vale, me freno, ¿eh? Voy a curarme, me muero. Chanta, chanta. Le he pego un par de tiros, ¿eh? No veo. Estaba en... Izquierda, sí. A la izquierda, a, al este, al este. Está corriendo. Detrás del matojo, le he dado, le he dado una, le he dado una. Justo al 80, ¿eh? Justo en la E. Y ahí está el, el chasis que me mola. O sea que hay que matarle. Me estoy flanqueando por la derecha, a ver si lo veo. Estoy aquí, pero no veo nada. Voy, voy a ir por la izquierda. estaba tumbado en el suelo. ¿Qué dices? Creo que está muerto. ¡Olé! <risa> eh ¡Hay otro! ¡Hay otro! Se va. Se va, se va, para el 70. 70. 100. Este. Desde aquí no veo nada. Recto, recto, rápido. hacia el hangar, ¿sabes? Sí, yo estoy yendo para allá. Yo estoy por el... ¿Lo tengo aquí ahí? delante? ¿Te da una? Sí, es que no lo veo. Ven, ven, ven para mí, ven para mí. Sí, sí, sí. Lo tumba, lo tumba, lo tumba. Lo tumba. Oh, mira. Eh, eres no. tú, ¿no? Lo remata, matado, remata. Ya piezas de coche. ¿Dónde está eh? Uh, me ha pitado, me ha pitado. Ah, lleva este una satchel, lleva una satchel 440 de... de scrap y llevaba cuatro balas el genado. sabes si se pone a pelear cuatro balas llevaba, en, de pistola, en la thompson <risa> <risa> este es un revólver. <risa> y una satchelina, tío Cabrón. vale, eh, hazme un favor Tra, tráete vale. aquí el coche, ¿vale? tráetelo, porque nos vamos a ir en, en, en un coche cada uno ¿vale? así ya lo aprovechamos y ya tenemos dos este me vale porque tiene el chasis largo. Mira cuánta gente cabe aquí, tío. 2, 4, 6, 8, 10 personas en un coche. ¿Qué cojones? Eh, ¿Dónde está el coche? Por aquí. Aquí, vale, ya lo encontré. Vale. 10 <risa> <Diez> personas <risa> en de un coche, tío. Mueve para <risa> atrás, ¿eh? Vale, uy, espérate, voy a echar para atrás. Cuidado, no te dé. Vale, vamos a abrir la puerta. Vale, nos falta alguien que nos abra la puerta, ¿eh? Ya a ver. Un distancia o algo. Ya a ver. Vale, este lo voy a poner, como, como es el largo, lo voy a poner donde da energía. yo sí, este que es más cortico aquí al lado. Sí, vale, no, sí, eso donde quieras. ¡Ah, oh, no! Espera, espera, espera. Voy a dejar primero la satchel y el material aquí. <risa> que, se sí, que se me va, que se me va. Los tetras ya con tetras dando vueltas. 490 de scrap. <risa> la Thompson del genado este. Sus cuatro eh, balas... No con un revólver de mierda. Ah, ¿no no era ni Python o qué? No, claro, claro, no, ni, ni Python no Joder Hostia Le has quitado la gasofa, ¿verdad? Yes Ah, sí Ah, ¿vamos a ir con este coche? Eh, sí, porque como seguimos siendo dos Sí, sí, entonces... Luego cogemos el otro y volvemos los dos, ¿sabes? Así no tenemos que patearlo, tío, porque si... Teniendo coche, tío, es un pateo Vamos a darle ah, sus bueno. coño, que paso está... Eh, ¿Llevas combos para ti? Si no, coge luego cuando bajes el de detrás O bueno, no la sé Eh, eh, llama. un Eh, un pago con caballo Uff, casi lo atropello Voy a por él, voy a por él No te bajes, no te bajes <ríe> Este va a morir Tan tan tan tan tan Prepetido un headshot ¿Ha muerto? <ríe> ha creído, ha creído Se ha matado aquí no, bajo del caballo Tan tan tan ¡Oh dios! ¡Míralo! ¡Míralo! ya Me ha topetado Tío, me ha topetado cargado Coge todo lo que puedas, coge todo lo que puedas Nos vamos a la casa otra vez y volvemos Vamos de combustible Me ha topetado, tío Coge el caballo, coge el caballo Voy yo de coche ahora Y dejamos el caballo ahí en la casa Ya ves, sí que nos hace falta un caballo ¿Uno? cuantos Pero de momento tenemos uno ahora Casi lo atropello, tío. Me cago en su puta vida, tío. Le he fallado de nada, eh. Pero Yo eh, lo he visto y ha pasado tal, pero claro. ¡Eh, eh otro pavo, otro pavo! ¡No ha muerto! ¿No ha muerto? No, pero le he pegado yo un tiro a caballo con ah, no tiraco, eh! Lo siento, hermano. Bienvenido a los... <risa> DIOS que acaba de entrar dice, mira todo lo que lleva mira todo lo que lleva ala ala ala mira voy a, voy a ver que puedo recuperar de la tienda y ya vamos, jodas que acabo de empezar, lleva dos cámaras 12 tetraaaash ala ala ala ala ala <risa> bienvenido a Rusty. eso a mí me, me lo han hecho de veces que... la bienvenida del Rust. <risa> ¿Qué dijo? ¿Que acaba de entrar? Sí, sí, sí. Por el chaval. hay, <risa> okay, tío? Esto es Rust. El juego más duro de la historia, hermano. ¿Te cabe algo, tronco? No, yo ya estoy súper lleno. Si quieres deja cosas aquí. Nada, no. no, me estoy llevando lo... Es que me quiero llevar componentes. Sobre todo, por si nos falta en casa. Que estos te farmean. Ya tenemos, ya tenemos componentes de sobra, eh. ¿Sí? Vale, pues quitárselos, sí. tío. Que le follen, vámonos, <ríe> coge <caballo>. el <ríe> que le jodan estos rusos, hombre, que aprenda sobre sobrevivir, a ver si le puedo girar aquí, este mola porque es súper cortito, tío, eh, para, te has dado cuenta, pa... sí, es... pa... cómodo de conducir, eh, cómodo, en plan para oh. se, se cala aquí el cabrón, para, para explorar, tal, y es que cagamos los cuatro aquí, lo malo es que eso sí, sí es más gente, pero. Este para tres es perfecto, porque dos delante y otro atrás. Sí, pero incluso creo que podéis dos detrás, ¿eh? En ese, tres no, pero creo que dos sí. No que dos. Puede ser, pero ya dos. Sí, será bueno, un poco incómodo. Para otro, otro para atrás. Claro, o uno izquierdo, otro derecha, yo que sé, para ese tipo de movidas a lo mejor sí, sí puede valer. O sea... Vámonos. <risa> Vamos, tolocos. A mí que me vengan. <risa> ha subido Oiga, mucho el caché ¿no? de oh, Ya ves, que nos cuesta 10 o 20 euros. Eso. Como mucho No llegaba a 20. Yo creo que 6 de rebaja nos lo compramos. Ya ves. Toma. <risa> <risa> <risa> uh, uh, uh. <risa> <risa> ¡Ojo, ojo! A este coche lo puede todo, chaval. Uh, pero tú no puedes, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te has atropellado? Sí, me he atropellado, pero. <risa> <risa> no Está no aquí. Justo, justo, en el limbo, eh. Justo en el limbo. frente del casoplón este. Ya ves. Vale, quédate tú con este si quieres. sí yo estoy aquí. Si te ha molado. Pensando. Vale. Voy a, voy a hacerme este. Lo tengo que reparar y todo. Este está en falla. Vale, vale. Nada, este con 30 y pico le sobra. Pero sí, se puede hacer un coche que vaya todo follado, ¿sabes? Solo para ir todo follado. No nah, nah, hostia, esto, tío. Ya, que te gano, ¿eh? no que ir con tres cajas, que sea solo transporte. Ya, espérate, frena aquí, vamos a echar una carga, ¿eh? ya que estamos. O sea, ponte en mi ponte en mi línea, eh. Mira, vamos a darle de referencia ahí, justo el, el poste este, si quieres. ¿Vale? Aquí, ¿no? Creo que estoy bien, ¿no? A ver. Creo no lo veo bien. Porque yo tengo mucho más esto que tú. Vale, tú echa un pelín para adelante más. Eh, ahí va. Perfecto, venga. Una, dos, hasta casa, y tres. Deberías ganar tú, ¿eh? Pero no sé, es que a lo mejor este motor tiene más, más potencia que el Pero, tuyo Este, este motor es... ya sí. ves... Sí, te, te follo, ¿eh? Hostia, este tiene mucha más potencia Mejor, mejor <risa> Sí, sí, te, te revienta ¡Eh, eh, mira, eh! eh. El no, no, son dos, ¿eh? Cuidado Me Atropello sí, sí. No, lleva pipa, ¿eh? Cuidado Sí. He matado uno. Me está reventando el otro. Le he dado dos. Muerto, muerto, muerto. ¿Ah, ¿ya ¿Está muerto? Sí. Sí, sí. sí lo mete un headshot, yo Ese. ¿Dónde está el otro aquí? En, en Hostia, la tienda con la traje que me llevaban! Y cuatro ¿Y? de cuatro. ¡Ja! <risa> flecha, flecha, flecha, flecha. flecha. Uy, uh, yo estoy jodido, ¿eh? Yo estoy, estoy a 10 de vida. Yo estoy a 10 de vida. Voy a la tienda. Yo he entrado dentro a curarme. Cuídate rápido y sal. Sí, voy a dejar el C4 y toda la mierda que llevo. ¿Muerto? Y no sé si hay otro más, eh. Sí, hay otro aquí. Ya dando vueltas? Vale, vale, vale, vale, vale. ha salido todo rápido, yo creo que son ellos, eh. ¿Lo has pillado todo? Que tiene justo la cama aquí. Puede sí. ser, eh. Vale, yo, yo es que no más. he podido lootear a este. Este no lleva nada, eh. O sea, llevaba solo farmeo el tío. Mamma mía tú. Y ya está bloqueado. Lo <ríe> ha atropellado el tiri. Este no tenía nada, tío. O sea, tenía ah, tenés, piedra o sea, piedra y farmeo. Voy a pillar todo lo bueno que hemos dejado aquí. Venga, venga, yo te cubro. 4C4 es que llevaba uno de los pavos. El que más armado iba, tío. Flipa, chaval. Ya, hay cuatro c 4 Eh, tío, la tienda está en la polla, tío. Eso no viene gente. No hace más que venir gente, tío. Yo creo que venían <ríe> a robar la tienda. Igual, eh. Quería muy para la tienda, dice ensaya ya te digo. Se motor está tuneado. Sí, sí, sí. Tiene... Este tiene... Ah, claro, porque es el más potente, el de 95. 95 caballos. Yo me bajo, Vamos, lo otro atropellado y me he bajado del tirón, macho. No tenía ni las armas puestas, Henry. ¿Sabes? Yo, yo, yo me he bajado ahí. Me he puesto el, el semi y he empezado a disparar como un loco, tío su puta madre, tío, la, la que estamos liando aquí tú y yo solos, eh, El A ver, yo eso que íbamos de tranquilo a coger coche <risa> Eso es lo mejor de todo, tío. A empieza ver, a, ver. a dar la peña, tío. Cuatro de cuatro 4 <risa> De risa, eh. Uh, aquí hay este coches. Lo que aquí, sí es lo que mola jugar, a mí es como me mola más jugar. Claro. Vale, eh, este es grande. ¿Eh? ¿Ves? Ese es el que te decía de doble, mira, ves. Este... Ese es igual sí, que esto, este pero puede doble. Ir bien. Llévate este si quieres. Sí. Claro, este es de cuatro piezas, sí. Cada este es cuatro. Pues y ahí verdad. delante hay más, eh. Creo que hay un medio allí. Espérate, vamos a mirarle ahí delante. Bueno, reconocimiento en coche. Claro, claro, hombre. El puto recon. Con pues la, me <risa> la mecanizada. <risa> Con un bazooka y... Espérate, espérate, que necesito atropellado. <risa> <risa> <ríe> no te vayas a salir de Bradley que se lo supe a atropellar. <ríe> Vamos <ríe>